Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va todo el tiempo? Sé que te iba a querer hecho un video el miércoles o jueves, pero se me complicó, amigos, se me complicó. Eh, hubieron cositas, hubieron refríos, eh, problemas, varios problemas. Pero bueno, bueno, bueno, eh, vamos a hacer algo. Eh, vamos a ver si podemos sacar un video para mañana y para el domingo. Vamos a ver si podemos sacar unos dos de ti y sacar unos dos viditos así medio rápido. Hoy lo que vamos a hacer, eh, voy a hablar un poquito de eh, la serie de She-Hulk, que la vi pero el capítulo. La primera parte va a ser sin spoilers y ya después, como siempre, después voy a dar un aviso cuando vienen los spoilers. Al arrancar, ¿qué me apareció la serie entretenida, buena, el primer capítulo al menos es bastante bueno, bastante divertido. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, así arrancó, ojo, también arrancó Miss Marvel, arrancó igual, eh. ojo, tampoco nos hagamos ilusiones, no nos hagamos ilusiones. El primer capítulo arrancó bastante bien Es bastante gracioso, bastante entretenido, bastante dinámico, digamos Por decirlo así eh, No se bataron mucho en el tema de, de, de, de hacerle algo muy extenso Como en dos capítulos de una historia de origen No, no, no, no, no eh, Fueron directamente a los bifes y me pareció... Bueno, me pareció, creo que fue lo que dan el clavo, digamos Para que no sea aburrida la serie Así que, por ese sentido, bastante bien el CGI eh, lo han arreglado bastante bien eh, Debo decir que se ve mucho mejor eh, es, es, que, es que cuando she está convertida en, Cuando está convertida Es que es una MILF Es una fucking MILF Está, está muy bonita, hijapota eh, Sí, canceladísimo eh, Pero no, no, no es que te, está, está mejor verla de verde que, que verla así como persona Que la verdad es que le han metido muchos toques No sé, es como que me dijeron Vamos a agarrar un poco la estética de los, de los cómics Así medio guapota y la vamos a poner bien guapo. Porque todas esas cosas que vos digas, oh sí, oh sí, vení, atacarme con tus piernas cuando quieras. Que eh, no. Pero bueno, bueno, bueno, bueno, eh, así en no alejarla del tema. Sí, me pareció bastante bien. Eh, eso sí, la escena... Bueno, eso no vamos a hablar después que en el sector con spoiler. Eso, eso yo me lo voy a guardar para el sector con spoiler. Pero en sí, eh, bien, bien. Eh, Dan muchas eh, cositas del de universo de Marvel. Eh, recordando un poquito el pasado, muy bien ahí en eh, Hulk eh, aparece Hulk. Y es que eso, bueno, ya lo vieron en el trailer, así que está en el primer capítulo. Así que, bueno, eso no, no pasará, que lo, que lo comente. Así que, bien, bastante bien, arrancó la serie, eh, digamos que con un buen poder, un buen poder eh, femenino. Y, y si sigue así, con un humor más o menos parecido. Eh, bastante piola así como viene en es un humor medio gris o sea tiene ese humor que es para adultos pero yo creo que los niños eh, capaz que los niños de 11 años para arriba se dan cuenta pero los, los más chicos lo pueden disfrutar sin darse cuenta del doble sentido que tienen algunos chistes pero de ahí en más bien me parece que, que ha tomado una buena decisión eh, Disney Arranca así la serie, no sé si va a seguir, ese es el gran problema, vamos a ver si sigue la serie con ese clase de humor, que es un poco más para gente adulta, yo creo que sí, porque el tema de abogado y todo eso va a ser una mezcla, va a ser una mezcla entre eh, acción-aventura y un poquito de, de casos eh, turbios, y que seguramente, bueno, eso yo creo que le puede aportar un poquito más al personaje y lo que va a ser la trama de acá más adelante, ¿no? Pero bueno, eso sería... Eh, es que no hay mucho más que hablar de la parte sin spoiler. Que véanla. Es el primer capítulo por lo menos es entretenido. Habría que esperar, eh, habría que esperar si vienen más capítulos. Pero bueno, habría, eso ya es otra cosa. Eh, bueno, eh, ahora sí. Avisando, eh, si viene eh, la partitula con spoiler. va a ser un video cortito, así que tampoco... ¿Eh? eh ya venimos, gente. Bueno, vemos que la, has visto un poquito el, el poquito de la serie. Por lo menos el primer capítulo y puta bien. Me sirve, amigo, me sirve. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, para empezar, está bien. Me ha gustado. La verdad que tampoco es un 10. Pero eh, es mejor que nada, ¿no? Es mejor que nada. Ha arrancado bien la serie, ha arrancado muy bien. Como digo, sigo, pues que está muy buenota la, la CGI, ¿eh? La CGI está muy buenota, eh. Yo neto. Eh, pero.. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo se esto? Me ha gustado de que la parte que no la han hecho muy larga es la parte de la historia de origen, digamos. Bueno, medio raro sí que aparezca el puto OVNI ahí en el medio y que vuelquen. Eso fue raro, eso fue medio extraño, no lo han explicado, seguramente van a tener que explicarlo. Lo explicaron así, pero no sé, me pareció un mes la explicación que dieron. Eh, me gustó que haya aparecido Hulk en la versión inteligente, que ha sido un un buen aporte digamos a la, a, la, a, la a, a este primer capítulo ha sido un buen aporte primero en la parte humorístico y la parte de competencia no o sea de parte de, de bueno ahí estamos mostrando que las féminas las féminas eh, suelen crecer mucho y madurar más rápido que el hombre es como una es como una metáfora no es como que eh, pueden describir las cosas mucho más rápido que los hombres y eso es verdad eso eso está comprobado científicamente amigos. Eso no podemos decir que es un es algo feminista. No, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea, Madura más, maduro más rápido y tienen más. Eh, son más rápidas para descubrir esa clase de cosas, así que sí. De que son más hormonales, esto fue muy gracioso. También es mucho más gracioso que puede explotar mucho más rápido que Hulk. Eh, ¿qué me ha gustado? Eh, me faltó la parte donde.. Eh, un poquito más de violencia. Eh, eh, no ha mostrado pe la, eh, Ella peleando Me ha faltado pero Lo mostraron en el final Pero la pelea final Fue tan mala, amigo Fue tan mala Cuando la chabona Tira la patada Y se ve re dura Me hizo acordar, no sé un, A, a las películas del mundo de Wayne no sé sea, O sea, malísimo O sea Ese efecto especiales es malo Que va durísimo más durísimo Con los cables Bueno, esa patada fue horrible, amigo Pero bueno, bueno Se puede arreglar quien dice que no quien dice que no Se puede arreglar Ese es el capítulo Hay que esperar eh, sí, hay que decir que yo, yo en, el, en la última pelea no sabía si se si iban a poner pelea así o en un coso de lodo, no sé, eso me pareció raro. Eh, la, la, la, la mina que aparece con, que aparece ahí, eh, la supervillana, no sé, es que me, me, me dio una cosa como que en cualquier momento, eh, ti, luchan en el lodo, amigos, papá pa, y se empiezan a poner a las dos milf ahí, pa, pa, pa, pa toma, toma, toma, que te muerdo un pesado, hijabota. Eh, pero no sé, fue raro, o sea, la vestimenta, no sé, como que, no sé, la quisieron diferenciar y parecía como que la chavancita, no sé, había, la, la, la, la supervillana, ¿no? La supervillana No sé, es que, vamos a así, en otra palabra, por... eh, pero, o sea, no sé, es como, no sé por qué la quisieron vestir así exactamente, o sea, fue raro, no sé Es como que, uf, le falta tapado no sé, es que, no sé, ¿dónde lo, lo ves? ¿dónde lo ves? Eh, no era necesario, lo no, podría haber puesto un traje como para diferenciar, así como, va ah, soy un super y tengo un montón de, de cosas, pero así, no sé. Fue raro la elección que eligieron como coso encima con lo rápido y feo que se terminó eso, fue horrible, pero bueno, eso es perdonable. Eh, después, bueno, eh, me faltó un poquito más de, de drama. Creo que la drama fue, estuvo. De poca, digamos, o sea, no, no es que hubo mucha drama, fue tan dinámico todo, que se agradece, ¿eh? yo lo agradezco, pero eh, yo creo que sí, le tuvo que generar un poco más de trauma, eh, convertirse en un monstruo verde, pero bueno, es cosa de de, de, de, de eso, digamos, pero en sí, bastante bien, eh, todavía no he mostrado, bueno, ya sabemos que tenía una psychic que siempre hay quien el hay es como el Robin que te acompaña a todos lados, ya sabemos que va a tener problemas por ser mujer con los otros abogados, eso puede generar buen drama o muy mal drama, puede pasar a ser de que no pases a ser un, un, una serie feminista porque la vas a pasar a cagar, la vas a pasar a cagar, te van a empezar a odiar, eso sí, entonces Hacelo tal cual como, como siempre y listo, o sea que las cosas fluyan por sí solas, eso me parecería y estaría bien, ¿qué te puedo decir? Pero por lo demás... Eh, bien los chistes eh, bien me han gustado como ya lo dije es como para un, es un tono gris en algunos chistes en especial en el final eh, lo del Capitán América o sea es que si quería coger a Capitán América digamos la verdad es que si se quería coger a Capitán América es eso okay, creo que que es algo que es hasta ahora nadie se había arriesgado o sea pero lo, lo hicieron en una serie y me parece bien me ha gustado el, la escena post crédito esa escena post crédito que sí sí me ha parecido bien Así que, bien por ahí, bien me gustaron los guiños de hablando de Tony Starr, hablando un poquito de, de Capitán América eso que vayan recordando personajes, está bueno, me resulta bien, y bueno, no mucho más, porque como digo, es el primer episodio, deben haber Mr. Egg, pero no me voy a ponerlo a buscar Mr. Egg en la serie, si del el primer capítulo de joder eso se lo dejo para el experto esta es mi opinión, y a la verga, para mí mi opinión, que es un 7 es un para la serie, más divertido, tampoco ha sido lo wow, pero un 7 de 10 está bien, yo digo para, para arrancar, me hizo reír, está bueno, eh, así que bien, bien, ha arrancado bien, espero el segundo capítulo y que siga avanzando y que siga progresando así la serie. Bueno, gente, video cortito, pero bueno, ya después me voy a poner a grabar otro video para otras cositas. Un poquito de noticias, un poquito de esto, un poquito de lo otro, así que... Bueno, gente, nos estamos viendo. Un beso en la cola y joder, mil puta